Bueno, esto este es un ritmo del Perú que le gustaba mucho a Jaime Torres, se llama Toro Mata. Vamos. La color.